su canal prevideo el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos insertar y eliminar comentarios en powerpoint en línea así que quédense hasta el final del video para que puedan eh, aprender cómo hacerlo sin más que agregar manos a la obra lo primero que debemos hacer es que ya luego que tenemos nuestras diapositivas diapositiva 1 2 y 3 en este caso estaremos agregando un comentario a cada una de ellas por ejemplo para eso, simplemente, lo podemos hacer de dos formas. La primera forma es yendo directamente aquí arriba a nuestra barra de herramientas y en la parte superior derecha encontramos este icono de mensajito, ¿verdad? Que dice comentarios. Aquí le daremos clic y nos va a abrir una ventana. Miren, esta parte de aquí permanece vacía porque no hay ningún comentario. Entonces, le vamos a dar nuevo. Ahora vamos a esperar. Bien, bien. Ahí se va a crear el comentario, o sea, se va a abrir la ventana para agregar nuestro comentario. Simplemente vamos a agregar nuestro comentario. Entonces, vamos a ponerlo un poquito más largo. Bien, agregamos nuestro comentario, ¿verdad? Ahí dice, suscríbete a mi canal. Les invito a suscribirse a mi canal antes de continuar con el video, ¿eh? que se me estaba olvidando. Continuamos. Eh, ya yo escribí esta parte del comentario Pero si yo quiero agregar un emoji Simplemente lo que voy a hacer es que voy a ir a la parte de, de mi teclado En donde está la banderita Que es de inicio, ¿verdad? La banderita de inicio Y le daré también a punto O sea, inicio más punto Voy a agregar Y ahí me va a salir una ventana Miren, esta ventana son todos los emojis que hay O sea, aquí bajamos bien dependiendo de la categoría, aquí está en cada categoría que podemos agregar los emojis pero en este caso vamos a ponerle manita arriba, que es el que he estado utilizando, bien entonces, enviar Qué bien, ahí lo que pasa es que el internet está un poco lento pero ahí quedó agregado mi comentario inmediatamente, ¿verdad? quedó agregado mi comentario para la segunda parte, les estaré mostrando en esta parte de aquí les estaré mostrando cómo podemos insertar comentarios también nuevamente, pero de otra forma distinta. Eh, para eso iremos directamente a esta parte de aquí donde dice insertar. Vamos a insertar un comentario. Entonces vamos aquí donde dice nuevo comentario. Ven, ¿eh? vamos ahí y automáticamente se nos abre. O sea, aquí vieron que le dimos aquí tuvimos que abrirlo luego aquí, pero desde aquí directamente eh, nos abre la parte de comentarios de forma automática. Simplemente aquí también eh, vamos a escribir en nuestro comentario. Si queremos escribir, ¿verdad? Eh, o agregar un emoji nuevamente. Vamos a la barra de, de... a nuestro teclado. Le daremos a la banderita de inicio, ¿verdad? Y le daremos a punto. Inicio más punto. Y luego de eso, entonces, vamos a agregar nuestro siguiente emoji. Ese es el emoji que voy a agregar. Bien. Le damos esta flechita, miren aquí, para que se agregue o se publique nuestro comentario. Ahora bien, vamos a la parte que todos quieren saber. ¿Cómo podemos eliminar el comentario? Fácil y sencillo. Simplemente nos posicionaremos en la parte superior del comentario. Miren, aquí hay tres puntos, ¿verdad? Le daremos clic y se nos abrirá este mini menú de dos opciones. Aquí vamos a eliminar el hilo. O sea, lo vamos a eliminar. Pero si queremos seguir editando nuestro comentario, simplemente le daremos aquí. Si le damos aquí, seguimos editando. Y si le damos aquí, lo eliminamos. Vamos a eliminar porque eso es lo que vamos a hacer. Miren, aquí se eliminó nuestro comentario. Eh, pues nada, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero les haya gustado mucho realmente. Eh, no olviden suscribirse a mi canal, puesto que con esto me ayuda muchísimo. Y déjenme sus comentarios diciéndome qué les pareció el tutorial y qué, qué, y qué temas quieren que trate para el próximo video. Aparte de eso, regálenme un like si les ha gustado el contenido. Bye, bye.